Hola, soy Graciela Morgade, soy profesora en la Facultad, eh, fui decana durante seis años y, y justamente durante ese periodo del decanato eh, impulsamos y concretamos las prácticas socioeducativas territorializadas como parte del currículum, como parte de los planes de estudio a través del formato seminarios optativos, las prácticas socioeducativas eh, no son meramente, como desde algunas definiciones parecen creer, eh, la aplicación de ciertos conocimientos, eh, no son eh, espacios eh, bueno, de voluntarismo dadivoso o de beneficencia. ¿Qué es lo que sí son las prácticas? Creo que, que si hay una salida... Eh, popular para la universidad, significativa, democratizadora, eh, pasa por estas prácticas, pasa por la extensión universitaria y poder pensarnos eh, como, como un espacio de construcción y de validación de conocimientos en, las que, eh, en el que bueno, entran diferentes discursos, diferentes miradas, diferentes voces. Y en el equipo que integro, integro un, un colectivo que es Mariposas Mirabal. Trabajamos en temas de saberes eh, vinculados con la ESIC y poder pensar que eh, dentro del currículum puedan entrar los... No solamente los saberes científicos históricamente validados y, por supuesto, considerados, que ¿no? deben ser transmitidos entre generaciones, sino también las voces de otros sujetos. Poder salir de los modos tradicionales de producción del conocimiento universitario no solamente es vital desde un posicionamiento político, sino también epistémico. Por ello, es, es por ello... Que, eh, seguimos pensando, seguimos construyendo y también inventando formas eh, territorializadas de hacer universidad.